John Connor, para tu dron. Estamos viendo dos drones distintos, pero con muchas similitudes. Me escribió un, un suscriptor que, que estaba decepcionado con el Hussein Sino Minis S. Eh, a ver si le puedo encontrar el nombre para que no digan que me lo invento. Me dijo: Estoy decepcionado con con la imagen, etcétera Por papá. ahora vamos a hablar un poquito de eso este sí eh, no aquí, creo que fue en el último video al final, gaviotas, tengo trabajo no. bueno, me escribió que estaba decepcionado porque se hizo con un, con un mini SE que es lo más barato de, de Sino. Y, y bueno, no le convenció el tema de la cámara. En verdad no nos están engañando. La cámara es 4K, es 1080, es 2K, bueno, 2.7K, etc. Lo que pasa es que en los BitRay eh, la calidad de imagen es inferior a lo que es un Mavic Mini. no También es diferente el precio. Sí que podrían haber puesto una cámara mejor, pero bueno. Eh, a mí la imagen no es que me convenza o no me convenza. A mí este drone, el, el Hustan, me gusta muchísimo. Pero muchísimo. La verdad que para mí ha sido, porque cada uno es un caso. Mi caso ha sido que yo tengo problemas de conexión en, en la zona en la que estoy. Entonces con este drone no he tenido problemas de conexión. Ayer había una niola espesa. Que los sensores de los drones leían como suelo. Imaginen lo que era la niebla para que los sensores eh, leyeran suelo. Osvaldo. Y querían bajar automáticamente. Tenían que estar cortando eh, completamente el, la bajada automática. Eh, les voy a mostrar el video en... Casos de oscuridad o de mucha luz, sí que la cámara del, del Sino Mini SE eh, deja bastante que desear. Pero lo que se está olvidando la gente es que hace un año compraban drones marca Pirulo con unas cámaras espantosas y el K11 no sé Pro y el JJRC no sé cuánto y un montón de modelos de marcas más bien blancas con unas cámaras espantosas y no costaban mucho menos que este drone. Yo he visto gente gastar en ese tipo de drones 300 euros, el CK de ese es espantoso, el otro el Fly que hicieron el 2, el Pro y no sé qué, son unos drones que son espantosos. Son todos medio pelo. Este es un, un dron que se asemeja al Mavic Mini 2. ¿Por qué? Porque el Mini normal es eh, wifi. Y aquí ya tenemos un sistema de conexión distinto. Y el, el Sino Mini tiene un sistema aún mejor. Mucho mejor. He estado verdaderamente lejos y verdaderamente alto y no he tenido problemas de conexión con este dron. Inclusive ven un video, que lo hice a propósito, lo mandé por encima de una montaña Y quedó en una parábola ¿Vale? De conexión de señal, y el dron seguía conectado, yo no entendía cómo Porque iba al mismo sitio de montaña con un Phantom, y me volvía loco Se pasaba desconectando Que la calidad, que no la calidad, que no sé qué, no sé cuánto, yo creo que este dron lo, lo tengo en mano, cualquiera de los dos Y es calidad, miren lo que es por abajo tiene luz, tiene sensores, me parece que este drone está completísimo, tiene el mismo tamaño, es súper pequeño, es liviano, el mando, bueno, el mando, el mando en la mano suenan de la misma calidad, lo que es de, de menor calidad es el, el cargador de batería, pero bueno, eso es un caso aparte, lo único que a mí, cuando empezaron todos los drones de marca blanca a hacer esto, de llevar... El terminal debajo. No me gustó nada. Y que lo hayan hecho en este dron No entiendo por qué hicieron esto. No, no me queda claro por qué hicieron esto de abajo. Es muy incómodo tener esto aquí abajo. Porque vos tenés la palma de la mano cuando llevas el dron aquí. Y tenés el teléfono, el cable, nada que ver. Eso es un fallazo. Pero bueno, supongo que como hicieron otras marcas volverán. Como, como hizo DJI a tener los los terminales en la parte superior, y si no toca comprar, gastarte 20 euros en un, en un soporte que salga para afuera y pones el terminal más aquí, pero igualmente esto te sigue molestando, o sea, y es seguir metiendo dinero los mandos están ahí, de calidad, se ve que es plástico bueno, no esos plásticos de las cosas baratas el drone está súper bien, vamos a ver las imágenes, pues yo todavía no las vi Pasé la niebla, lo mandé a tomar por culo, para un lado, para el otro, adentro de la niebla, encima de la niebla, no hubo conexión ninguna. Vino el dron todo mojado, lo bajé después del vuelo empapado, con gotas, lo tuve que secar, era una humedad increíble, el dron no tuvo ningún problema. Lo único que le pasó fue que en un momento estaba bajando atravesando la niebla y leyó la niebla como suelo, pero bueno, empezó a bajar solo y lo que sea, y él se pensaba que iba a tocar, entonces estaba ahí, pobrecito, te confundiste, negro, bueno, blanco, y, y al final lo, lo vas trayendo manualmente, ¿no? Y poco más, ¿decepciones? No, porque si tú vas, claro, ¿qué pasa? Eh, Ay, viene Navidad, tiene un dron, se compra el dron, Y después no tiene la imagen que esperaba. Pero vos te compras un coche y sin leer o sin saber lo que es. Te compras un coche de 90 caballos y esperás que tenga 163. Como un C220 por ejemplo. No, vos averiguás. Esto pasa lo mismo. Si vos lees el manual te dice que tiene entre 20 y 60. El Pro tiene entre 100 y 200. En los BitBase son importantes porque es la calidad de la imagen. No todo. Claro, esto qué pasa. Escuchan ahí... A los youtubers, a uno, a otro, que esto, que el otro, y van y pum. Muchos youtubers son gente que se acaba de comprar un dron que se acaba de comprar el dron hizo cuatro videos y está hablando adelante de una cámara y subiendo videos. Ah, qué bueno, qué lindo, que miren, y, vas, y te compras ese dron Yo les diría que ni se queden con este canal, ni con el otro, ni con aquel, que vean varias cosas. Sobre el mismo modelo, vean lo que hablan varias cosas, varias personas que han tenido la experiencia de volado. Acá lo tengo en la mano. No es que vi un video y vengo a hablar, no, lo volé, lo volé de noche, lo volé de día, lo volé en, el, en la arena, en la montaña, con viento, sin viento, con agua, con humedad, en la niebla, o sea, ya, ¿Eh? ¿Eh? Entonces, pueden ver un poquito de cada canal, de cada persona, de la gente que sigan ustedes, y ver qué les parece, que no es la imagen del mini, vale, tenés, yo no sé lo que está valiendo ahora esto, 600 euros, no, sé, no se discute. Dejote ahí Mavic Mini 2, es lo mejor que podés tener. No llegás, eh, este estuvo a 314 en Amazon, yo no estoy en Amazon, ¿vale? Este lo tengo en la descripción de mis videos si lo quieren comprar, eh, les hago un, un código de descuento y ven en, en el precio que están. ¿Qué pasa? Los precios varían mucho, de pronto cuando estoy hablando ahora estuvo un precio, después sube, después baja porque está loquísimo el mercado. Según los volúmenes que venden, hacen cambios de precio para sacarse una tanda de encima, etc. Si quiero comprar este dron, para mí es fantástico. La conexión es única. La batería es increíble lo que dura. No hace falta tener 10 baterías. Con que tenga una o dos, te da y te sobra. Es una conexión impecable. Es de buena calidad. No falla nunca. No he tenido problemas de ningún tipo con la no sé si los que tienen DJI o ven canales y ven hablar de DJI, siempre con las actualizaciones hay alguien que tiene un drama. Que se me desconecta, que pantalla verde, inclusive en este canal lo pueden ver. Pantalla verde con las actualizaciones, me volvía loco, no señal, no esto, no lo otro. O sea que con este no he tenido ningún problema hasta ahora. Y hace tiempo que no tengo con este. Que, por ejemplo, hatu eh, habló de una de una actualización que le había dado problemas, a mí esto no me dio problema. Y nada más, les voy a dejar las imágenes, vean lo que son las imágenes, no las voy a tocar, vale las voy a subir como están, para que no haya ningún intento de que yo les quiera vender este drone, ya les dije que no tiene la calidad del, del Mavic Mini 2, no tiene la calidad, que son 4K pero tienen diferente bitrate, y tienen diferentes eh, tonalidades cuando le dan el automático, DJI es como las GoPro, vos tenés una, no sé que, si han eh, tenido cámaras deportivas, cuando tienen una GoPro es otro mundo. Y a medida que van subiendo de gama es otro mundo. Esto es lo mismo. Pero este dron dais horas, vacaciones, hijos, paisajes, deporte, y además que tiene seguimiento. Tiene seguimiento, que este no lo tiene, porque hace DJI, te limita a propósito cosas que le pueden poner en 5 segundos para que compres los drones más caros. Siempre pasa con los asiáticos que otros canales dicen, ah, y vos hablas así después querés vender. Yo no quiero vender nada, yo le quiero explicar a la gente cómo son las cosas. Y en este canal siempre lo he explicado. Esto es lo que hacen, te limitan una tontería que te la pueden poner en 5 segundos, un informático en China puede hacer pa pa pa pa, pa y te ponen seguimiento en este dron. No lo hacen, ¿para qué? Para que te compres otro dron, ¿no? Que te compres el Air 2, que te compres el Pro, que te compres esto, lo otro, en fin. Esta gente que hizo en un dron baratucho tiene seguimiento. Lo vieron en mi último video. Sigue perfectamente bien. Es increíble. Tiene un montón de funciones la aplicación. Podés hacer cantidad de cosas. A mí, yo les digo que si tienen... Antes de comprar cualquier otra cosa que, que no son de calidad, porque van a terminar gastando lo mismo, se consigan uno de estos. Y si no quieren eh, ir a tanto de golpe... De segunda mano, papi, compren de segunda mano los drones, no tienes que comprar todo nuevo. Los compran de segunda mano, que yo he vendido cantidad por gualapopa. Un montón de gente me dice, ay, necesito no tienes un drone, va, va, pum, de y, y, y perfecto. Un solo problema tuve porque había un, un youtuber que era un fantasma y me mandaba drones dañados y no me lo decía. No tiene ni idea, me va bien con el canal, no sé ni cómo, y estrella todos los drones. Y me los mandaba a mí y yo le decía, mira, esto tiene la hélice no sé qué. Ah, y yo no lo toqué, no sé cuánto, ver, y insinuaba que había sido yo, le estaba preguntando que estaba dañado, ni lo había volado y me decía que, que había sido yo. En fin, ya ni hablo más con ese, creo que ningún youtuber habla con ese porque está, vamos. Y, y bueno, y me hizo vender drones que yo no sé si no estaban más tocados de lo normal y hubo uno que tuvo, tuvo problema, el pobre loco, y no pude, le, le quise dar otro... Y bueno, el youtuber este que te digo, no hizo ni caso, dice, ah, una vez que la vendes, no sé qué, a él no le importa la gente, finge atrás de cámara para seguir subiendo y vivir de eso, porque vive de esto, y bueno. Pero en general, pueden encontrar buenos drones y que estén funcionando bien de segunda mano, tengan cuidado, chequen bien las baterías y chequen bien que no, estén, que no tengan fisuras, sobre todo donde se abre, que a veces va gente media bruta, viste?, y en vez de hacer esto suave así, le hace pla plá, plá. Vean bien que no tenga fisuras el plástico, que esté bien la cámara, que funcione bien, lo prueban allí. Y pueden comprar drones en segunda mano, buenos y baratos. Tu, DRON. Les dejo las imágenes. Oh, feliz año, feliz año para todos que hoy es 31. Osvaldo, Levantad por favor. que me estoy, Sí, estoy trabajando, me levanto 5 y 20 de la mañana, no puedo más, estoy como mongólico. Me quiero dormir un poco, voy a oscurecer, voy a poner el ventilador. Uh -huh. mm. Esa nunca más. Una lástima. Estaba no, divina, pero bueno. Divina y loca. Tú, uh, Groma. She's waiting for love to be realized I'll send her my heart covered as a gift And I'll bet you'll take it into her side.